Okay. Bueno, buenos días, o buenas tardes, buenas noches, depende de dónde estás. Víctor nos está enseñando su pecho lobo con su camisa del proyecto Venus. Pecho lobo. Más allá de la, política, la pobreza y la guerra. Hermosa camiseta. Muy bien, Víctor. Estamos Carmen y Víctor y yo y vamos a seguir con la lectura del libro Diseñando el futuro. Estamos a la mitad más o menos del capítulo 10, um, que se titula La toma de decisiones y las leyes, y hoy tocamos las leyes. Carmen, ¿estás cómoda para leer tú hoy? ¿Puedes ver bien la pantalla? ¿Puedes leer bien el PDF? ¿Te apetece empezar leyendo, entonces? Vale. Sí, puedo comenzar, si quieres. Perfecto, muy bien, adelante. Las leyes, las leyes, las leyes son cuando mucho un intento para controlar a la población y actúan solo, esporádicamente con grandes gastos y dificultad otros métodos comunes para el control social son el patriotismo la religión la propaganda y el nacionalismo todas las leyes creadas por el hombre son desarrolladas para preservar un determinado orden establecido pero las leyes nunca llegan a la raíz de los problemas y además son continuamente violadas incluso por las mismas personas que las crean. Cuando las leyes no se, con, no se con, condicen sí, con la, la un poco rebuscado. <risas> cuando las leyes no se condicen con la naturaleza del entorno físico, serán continuamente violadas. Con tanta privación económica e inseguridad, incluso en las naciones más prósperas persisten los mismos problemas, sin importar cuántas leyes sean promulgadas. La responsabilidad recae en la forma misma en cómo está estructura, estructurada nuestra sociedad. Vamos un poco más allá de, de, de, en estos conceptos. La necesidad de leyes es el resultado de una sociedad orientada a la escasez. Si un recurso es abundante, nadie lo monitorea. Cuando las necesidades vitales son abundantes, monitorear resulta innecesario. En una economía basada en recursos, la responsabilidad social no es infundida por la coerción, la intimidación, las promesas de, de cielo o las penas de un supuesto inicio. La protección del medio ambiente no depende de multas o castigos protecciones contra el abuso son diseñadas en un entorno mismo. Un ejemplo simple de esto puede ser visto en el diseño de las ciudades, en donde las personas tienen libre acceso a los bienes y servicios sin tener que pagar un precio por ello. Esto eliminaría completamente el robo. Esta medida constituye una forma totalmente nueva de diseñar, pues en, un, eh, pues en lugar de reforzar o promulgar leyes para prevenir y castigar el delito, deja deliberadamente fuera las fallas y vicios del modelo social actual, eliminando así la necesidad de muchas leyes. Fantástico, gracias Carmen. Creo que es, creo que es bastante hasta ahí ¿no? para, para pausar y... y y recapacitar un poquito sobre ello esto es súper bonito yo encuentro esta parte muy interesante porque la gente tiene mucho miedo a, a un futuro que no hay gobierno como lo concebimos hoy no pero es muy importante que que no se miren las leyes humanas las leyes humanas como dice en el libro son creadas por por la ineficiencia y, y en, en el sistema social las leyes que tenemos que respetar con las leyes de, son las leyes naturales, las leyes de la, de la naturaleza, de la ciencia. Y como no los repotam, respetamos, estamos matando al planeta. Aquí están los que comentaste también errores de traducción en la palabra que nos trabamos al principio, donde dice cuando las leyes no se condicen, ha de ser sí, condiciones, ¿no? Sí. Es una palabra. Lo busqué en el, el, cuando lo leí, lo busqué. Y si mal no recuerdo, tiene una. ¿Tiene una sección? Ah, sí. Vamos a ver, espera un, un segundo. No. A ver. No. ¿Condicen? Bueno. ¿Condicen? Sí. Con decir? O dicen vamos a ver, espera O sea Concertar, convenir, estar dos cosas en armonía O Ajá. sea que tiene, tiene sentido cuando las leyes no están en armonía con la naturaleza uh -huh. las, leyes hombre, las leyes de hombre, ¿no? Oh, sí. o sea, no con Español. <risa> es un poco rebuscado, desde luego, la palabra, pero tiene su sentido. Mira, hemos aprendido una, nueva, una palabra nueva. Una más en el vocabulario. Hoy lo puedes, hoy lo puedes utilizar en tu, en tu uh, día a día, Víctor, hablando con la gente. A ver cuándo puedes introducir condicente. Cuando condicimos en alguna conversación. Ahí está. <risa> Está bien. Carmen, ¿tú tienes alguna pregunta sobre esto? No, me parece bastante razonable Me parece que en un entorno, o sea, hasta hace no tantos Hoy precisamente lo comentaba No sé si lo comenté Tengo un trabajo eh, que se dedica solo a trabajar con proyectos sociales Con, con personas desfavorecidas y hoy con el, con el jefe, con el director de, de los proyectos, lo comentaba. Hace 30 años en España no había realmente tantas leyes. Y de, a venir leyes y leyes y leyes que lo que hacen es que es mucho más difícil trabajar. Yo entiendo que no se puede trabajar a lo panchovilla que decimos aquí en España, a lo salvaje. Hay que sí. tener unas normas, pero esas normas... Eh, tienen que ser razonables no puede ser como ahora, que todo está súper estructurado no, no puedes salir de muchos límites y sobre todo hay mucha burocracia que no sí. sirve de nada, de nada entorpece mucho nos reímos Víctor y yo por lo de Pancho Villa porque Víctor es mexicano ya, ya <risa> lo sé aquí <risa> lo decimos así espero <risa> no haberte ofendido Víctor ya, ya iba a sacar mi pistola y... <risa> Ándale. <risa> Qué simpático. <risa> pues sí, Carmen. Um, las leyes se hacen porque no, no saben cómo realmente enfrentar los problemas, ¿no? Y, y, y piensan que es cuánto dinero vale algo. ¿Cuánto dinero va a costar hacer una carretera nueva? Llenar los baches de, las, de la infraestructura que está estorpeado, ¿no? Eh, no, la pregunta es, ¿tenemos los recursos? Si tenemos los recursos, si tenemos la tecnología, lo podemos hacer. Todo, pero el, el dinero nos frena, el dinero nos limita, entonces rompen las leyes y hacen mucha burocracia. Eso sí que he encontrado en, en el tiempo que llevo en España, porque son 41 años ahora, y cuando llegué los funcionarios no eran nada simpáticos. Pero hoy en día, por lo menos la suerte que me ha tocado a mí, cuando he tenido que hacer algún gestión burocrático, por lo menos son simpáticos, en su gran mayoría. Hay alguno que habrá tenido un poco de falta de fibra en su dieta, pero en general yo encuentro que ayudan, que son simpáticos y, ¿sabes? Y, y bueno, vamos a ver. Entonces. Ya se puede ver más fácilmente de que si tenemos un, un, una sociedad que nos proporciona todo lo que necesitamos, no va a haber robos. Robamos porque no tenemos lo que queremos o lo que necesitamos. Entonces, ter, termina diciendo um, que la medida constituye una forma totalmente nueva de diseñar pues en lugar de reforzar o promulgar leyes para prevenir y castigar el delito, el, el diseño este deja deliberadamente fuera las fallas y vicios del modelo social actual, eliminando así la necesidad de muchas leyes. Y da un ejemplo. Víctor, ¿quieres seguir tú ahora con la siguiente parte? Porque en esto sí, claro. explica cómo se diseña fuera <ríe> la necesidad de leyes. Sí, claro. También comentar antes de que comenzáramos a grabar, lo, eh, agregar a lo de las preguntas y respuestas, que eh, son muy buenas para cuando las gustes consultar, Carmen, es la primera vez que, que supe de Fitness Project las leí y así me saqué de muchos prejuicios que tuve desde un inicio, Hasta ahí luego las compartimos, por ahí se pueden encontrar en español, sí este, muy bien. Lo vamos publicando ¿Para? en los Facebooks cada mes. Ah, sí. Y ahorita lo busqué en, en, en Google y me salió en una página que nunca había visto que dice voluntariosproyectovenus.wordpress.com diagonal FAQ. Está en español. Y es una página segura. Pero bueno, este, no, no la había visto antes. Ah, me dio pasar el enlace. Después pues creo que sé cuál. es como un blog, ¿no? Sí, es como un blog. Listo, sí, sí. Bueno, muy bien. Eh, perdona, yo había visto también un PDF que está muy bueno. Eh, bueno, para eliminar los accidentes de tráfico, por ejemplo, una cultura basada en el método científico no aprobaría una ley limitando la velocidad a 55 millas por hora. En lugar de ello, diseñaría los sistemas de transporte para que los accidentes no ocurrieran. Por ejemplo. Usando trenes automatizados, monorieles, transportadoras y elevadores de cable aéreo, horizontal, radial y vertical, unidades individuales de transporte que tienen muchos sensores para reducir a cero la posibilidad de accidentes. Una, una sociedad con genuina preocupación por los seres humanos diseñará la forma de eliminar la necesidad de leyes y proclamaciones, gracias al hecho de que todas las, las cosas están disponibles para todos, sin importar raza, color o creencia religiosa. Cuando los gobiernos promulgan leyes, las personas tienden a creer que, están hechas, que estas están hechas para proteger sus vidas, cuando en realidad las leyes son subproductos de la insuficiencia. Si tratamos de controlar el comportamiento humano promulgando leyes y firmando tratados, pero sin cambiar las condiciones físicas responsables de tan aberrantes comportamientos, no estamos más que poniéndole un parche temporal al asunto. En vez de depender de un sistema que castiga y encarcela, en vez del, en, en una vez que el daño ya está hecho, Deberíamos desviar nuestra atención hacia las insuficientes, insuficiencias de la sociedad. Estas son la pobreza, la desnutrición, la falta de hogares, los malos modelos a seguir, la educación insuficiente, la falta de dirección e interés de los niños, la violencia en los medios, el estrés en la vida familiar y la falta de una visión positiva para que la sociedad trabaje orientada a la solución de esos problemas. ¡Wow! Pues... Ves ahí la, el, el ejemplo de diseñar la sociedad para que no hace falta una ley limitando la velocidad a que vas. Otro idea que ha sugerido Jack, que no está en el libro creo, es que por ejemplo en las zonas de una escuela, en vez de tener un, una señal que te dice máximo 30 km por hora, pues diseñas que los, los, eh, hay un dispositivo en el coche que cuando entra en aquella zona... ...se frena automáticamente, se amenora la velocidad automáticamente... ...porque como los coches se conducirán ellos solos también... ...pues que no que no pueda ir a más de 30... ...¿sabes? Entonces ya no tienes que hacer una ley... ...no, no vayas rápido... ...porque el coche mismo será programado para no ir a más de 30 en esta zona... ...habrá un dispositivo que salta y que no le permite ir a más velocidad... No, no hace falta una ley y así con muchas cosas también no si entendemos el tema de cuidar el planeta, no tendremos que tener todas estas leyes no, Esa, te que a, ah, ya. al cambio de al cambio de go gobierno cambio de no y y, y todo del medio ambiente. ¿Tú? Sí Ah, es que parecía que se te había cortado porque se te estaba entrecortando cuando hablabas No, y me caí no un rato Me caí un rato para vosotros Para que vosotros podáis hablar también Porque si no, soy, solo soy yo <risa> No, pero pues está, está muy bien explicado todo lo que dices claro. Sí, la verdad que sí La verdad que sí me crea mucha curiosidad saber, Sue, si tú has estado allí en los edificios, porque yo los he visto así desde fuera. Y, o sea, ese edificio tan grande que se ve, ¿lo, ¿lo has visitado alguna vez? Está en Estados Unidos, ¿no? Bueno, los, los edificios grandes son modelos que tienen. Lo que tienen ahora es el centro vez... en Venus, que tienen 10 o 12 edificios, nunca me acuerdo cuántos son, creo que son 10 edificios. Diseños de Jack que experimentaron con ellos son todos, si, si no es un domo nuevo, pues eh, son alargados pero curvados y tienen estos tipo toldo que hacen así. Um, son resistentes a terremotos y a huracanes, han, han aguantado huracanes y tornados ya, el primero siendo Irma hace cuatro años o así. Um, y, y, pero no tienen ningún edificio grande. Tienen un, dos domos donde se puede vivir, otro que se, también se puede, se ha adoptado. Luego tienen los talleres, tienen dos domos con, con, llenos de modelos, donde están los modelos de los edificios. Lo que pasa es que sacan las fotos muy bien y parecen de, parecen de verdad, ¿no? Y en los vídeos con la animación que lo hizo un súper profesional, pues parecen de verdad, eh, o, o casi casi de, de, de verdad, ¿no? Son, son muy buenos. Um, hay algunas imágenes, por ejemplo, hay uno de la ciudad de noche y el agua y, y vas viendo y es, es real, es real, es súper real, pero es una, es una animación. Um, bueno, volviendo al libro, el, el tratar de controlar el comportamiento con leyes. Mira qué desastre que está haciendo ahora el tema de las leyes, las normas que los llaman para el COVID, que no, la gente no los está respetando. Tenemos un subidón de casos en Europa y todo esto. Las leyes realmente, si no sirven a la gente o si no creen en ellos, son una pérdida de tiempo. Lo que necesitamos es atender a los problemas que, que son la raíz del asunto, ¿no? La pobreza, la desnutrición, etcétera, etcétera. bueno Y, y esos, eh, esas construcciones que comenta Su... Están en, si sí están en Estados Unidos, están en, en el estado de Florida. Y en, en Venus. Y en Venus, así se llama el municipio o alcaldía donde están. Por es, eso es, se llama es, el sí. proyecto Venus. Es, es un montón de campo, pero es enorme. En el, en el, claro, porque yo vivo en una isla chiquita, pero para mí es enorme, es todo plano y... Y los, las casas están a, a, a kilómetros los unos de los otros, ¿no? Para llegar a la civilización tienes que conducir media hora. Espera, que bu voy a buscar el... No sé si te lo compartí la semana pasada, um, Carmen. El, ¿El PowerPoint con las fotos que saqué en Venus? No. Ah, pero has estado. Sí. Ah, es que eso no me lo habías dicho. He estado, espero que te lo pase pero... en español, pero un segundo. Y, y bueno, a lo mejor por la pandemia están suspendidas, ¿sú? pero todos sí. los sábados se llevan a cabo eh, un recorrido guiado por las instalaciones. Sí. ¿Sí? sí. Roxana habla con la gente un montón de rato y luego los lleva por el por el terreno y van a los edificios y ven todo lo que hay y tal y ven los animales, etcétera. Lo que sí, como dijo Víctor, ahora por el tema del COVID no, está bien, no están haciendo los tours, pero tienen pensado, si todo va bien, volver en noviembre. Así que... Ahí te pasé el enlace al PowerPoint ya verás las fotos luego. ¿Ok? Están hechos con el celular, así que no son nada del otro jueves, pero me intenté mostrar un poquito lo que era la experiencia de estar ahí. Eh, bueno. y, y eso nada más es los paisajes, pero todo lo que aprendes ahí de ser uf, buenísimo. Uf. Tuvimos unas conversaciones por las noches, porque yo coincidí con la visita de varios de los puntos de contacto, mayormente de Estados Unidos, pero vino un chico de Noruega también, ...y ayudan todos uh, con el mantenimiento de los edificios... ...y pintan y cambian baldosas y, y barnizan... ...y arreglan cosas que están rotas y tal, ¿no? Pues yo estuve un, un mes, pero los chicos vinieron en un periodo de dos semanas... ...digamos, a la mitad de mi instancia... ...y algunos venían cinco días, otros venían un fin de semana... otro vino diez días... ...el chico de Noruega vino cinco días... El día que se fue, se llegó al aeropuerto, se había confundido la hora de la salida y había perdido el vuelo. Y tuvo que volver al centro y vino y dijo, me quedo cinco días más. <risa> <risa> no le importaba nada el haber perdido el avión. Él estaba feliz de la vida porque iba a quedar cinco días más en menos Ahí rico. en Venus no te puedes quedar, ¿verdad, Sus? No hay dónde quedarse. No, en realidad no. Está en David que es pina dorsal para el proyecto ahora mismo, hace todos los archivos, remasteriza los eh, las charlas estas de ya los DVDs, uh, es uno de los de de conjunto de directores, um, y luego pues hay un chico que estaba ahí, y su mujer, que estaban ahí cuando yo estaba en febrero, pero les pilló el lockdown y no han podido ir, están ahí todavía en lockdown, y son dos chicos de, de Israel, bueno, de Rusia y Israel, y este chico da la casualidad que es muy manitas, así que ha estado ayudando mucho a arreglar cosas que estaban rotas, había una un, una, como una especie de jacuzzi o algo que lo ha arreglado, arregló la máquina de soplar las hojas, arregló el, el, el corta hierbas, ¿sabes? Estos aparatos que gi giran muy rápido y cortan los bordes de los jardines, tenía uno de estos que estaba muy oxidado y lo arregló, el chico es fantástico, así que eh, ha sido de gran ayuda, pero lo que es tener a la gente ahí, y no pueden construir más edificios tampoco, no consiguen permiso para construir más. Pero los demás edificios son todos talleres o, o almacenes o cosas, o el, eh, hay uno que es para los archivos, y tal, ¿no? Pero no, no están... La gente que van y se quedan un tiempo, por ejemplo, si vienen para el tour un sábado, pues igual se quedan el viernes y el sábado en un hotel... ...en Lake Placid, que da un descuento por visitar el proyecto. Pero estos chicos de los Pox que yo decía, que, que yo estaba ahí con ellos... ...ellos sí quedaban, porque iba a ser tremendo, ya que vienen de voluntarios... ...y encima tienen que pagar 10 las hoteles, es mucho. Entonces Roxanne tiene colchones de aire y sacos de dormir y almohadas... Y, ...y se quedaban todos, estábamos todos en el back house, que es la casa más lejos de la entrada... Y, y de, de, de noche yo tenía el dormitorio para mí solita y luego los chicos estaban hasta cinco o seis todos amontonados ahí adentro con sus colchones y sus sacos de dormir y, y charlando y yo cocinaba para ellos. Y después de la cena por la noche, cuando habíamos recogido, nos sentábamos y como es redondo, veráis, hay fotos, es, estamos en redondo y todos conversando y tuvimos unas conversaciones maravillosas. Roxanne venía y se sentaba con nosotros y compartía la comida y nos dio una, una lección de cómo dibujar también. Y, y en cinco minutos hizo una cara, ¿sabes? Porque hay una técnica que aprendió de Jack, que enseña cómo hacer una cara, cómo dibujar en perspectiva y pues ella lo tiene evidentemente, lo tiene súper uh, practicado, ¿no? Y todo esto no tiene nada que ver con el libro. Seguimos con el libro. <risa> y veo no sé si queréis. Quién... ¿cu ¿Cuánto hay de chat? Vamos a ver cuánto queda de capítulo. Queda. Si terminamos el capítulo, luego podemos tener una sesión abierta de, de chafardeo. ¿Eh? ¿Si <risa> o no sé si queréis seguir ahora con este. Sí, no, no, está <risa> bien. Podemos hacerlo. Podemos salir, eh? la... okay. que se necesite, hacer... <risa> Vamos a ver, ¿sigo yo entonces? Vamos a ver. Uh, el, último par, el último párrafo del 76, ¿no? Una economía basada en recursos. Es ahí donde dejaste tú, Víctor. Sí. Una economía mundial basada en recursos traería importantes cambios en las relaciones interpersonales sin la necesidad de leyes. Lo haría introduciendo un conjunto de valores relevantes para las necesidades de todas las personas. Vería todos los recursos de información técnica del mundo como patrimonio común de toda la humanidad. Este es el imperativo unificador. Si se acepta universalmente, el mundo será testigo de la necesidad de armamentos, guerras, tráfico de drogas, avaricia y otros problemas traídos por la interminable búsqueda de dinero y poder. La sociedad tiene que entender que todo lo natural está sometido a la ley natural. La ley natural no puede ser violada sin serias consecuencias para el individuo o la sociedad. La ley natural domina todos los sistemas vivientes. Por ejemplo, sin agua, sol o nutrientes, las plantas y animales no pueden sobrevivir. Así de simple. La ley natural es inviolable. Una persona que no recibe una debida nutrición no podrá disfrutar de un bienestar físico, enfermará y morirá. Y es que es de cajón. Las leyes naturales son las leyes que tenemos que respetar. Y las leyes de hombre son prohibiciones que tienen un fondo monetario, normalmente muchas veces, y las leyes de las religiones son parecidas, pero yo no conozco ninguna ley que, que diga no polucionaréis el agua porque todos los necesitamos. No, son no no codiciarás a la mujer de tu hermano o respetarás a tus padres. No, eso no tiene nada que ver con la vida, con, la, con el planeta. Me gustó mucho este fragmento, ¿lo puedo volver a leer? Sí, claro, léelo en voz alta. Dice, vería todos los recursos e información técnica del mundo como patrimonio común de toda la humanidad. Este es el imperativo unificador. Si se acepta universalmente, el mundo será testigo del fin de la necesidad de armamentos, guerras, tráfico de drogas, avaricia y otros problemas traídos por la interminable búsqueda de dinero y poder. Sí. Me gusta mucho esta. ¿Cómo se dice? Sintetización. Uh -huh. de, desde mi punto de vista, esto junto con la automatización son de los pilares que hacen. Que el Proyecto Venus sea tan eh, pues factible Ajá. y maravilloso. Ah. Sí, sí, sí. La tecnología que estamos... Falta de información a veces sobre cómo va el tema de la, el, los avances en la tecnología, pero es maravilloso. Carmen, ¿quieres seguir un poquito? Sí. Unos párrafos más. Bueno, ya vamos. Leyes similares rigen el comportamiento humano. El comportamiento humano en todas las áreas está sujeto a las leyes naturales y a la acción de fuerzas externas. Es generado por muchas variables que interactúan en un determinado entorno. Esto también es válido en el comportamiento socialmente ofensivo. Este es a menudo influenciado ya sea por las propias experiencias de vida, por factores nutricionales en los primeros años de vida, además de una serie de otros factores interrelacionados del entorno. Cuando vemos a un perro guiar a una persona ciega a través de la calle, tendemos a pensar que se trata de un buen perro, pero cuando vemos a un perro ladrar a un ciclista, lo consideramos un mal perro. El perro no es bueno ni malo, el perro puede ser entrenado tanto para ser feroz como para ayudar a los ciegos. Ambos animales podrían ser de la misma raza, incluso de la misma camada. Sus diferentes comportamientos se deben a las diferencias en su crianza. Para ponerlo de una forma más sencilla, imagine una antigua familia romana mirando a los cristianos ser devorados por los leones, en el antiguo coliseo. Alguien podría horrorizarse ante esto y creer que la gente que miraba este espectáculo tenía serias dificultades para conciliar el sueño, pero lo más probable es que no tuvieron ningún problema para dormir en absoluto. Tal derramamiento de sangre era el deporte popular en esos tiempos. Leones y cristianos eran mirados con igual desdén. Sí. Sí, Jack es un, es un ejemplo que utiliza mucho esto uh, de los leones, ¿no? que incluso añade un poquito, y los ni los niños dicen papá, papá, la semana que viene podemos venir a ver los le leones devorando a los cristianos, y el padre dirá, si te portas bien. De todas maneras, no, eh, aquí estamos cruzando y esto me recuerda mucho a lo que ocurrió en, la, en Alemania nazi, ¿no? Llevaban a los judíos también, como si los deshumanizaron, les quitaron esa parte humana y, y, y entonces podían matarlos y podían abusar de ellos de, de todas las formas posibles. Pero también ahí tenían que ser conscientes de que eran humanos, o sea, de que somos de la misma raza. No me parece que… O sea, creo que eso es ir un punto más allá. Porque los leones sí que son animales hasta cierto punto, aunque no está bien que los maten en el Coliseo. Pero es que los cristianos tendrán una religión distinta, pero son de tu Y eso creo que sí que tienen que marcar de alguna manera. Pero la cuestión es que para ellos era normal. Sí, sí, sí. Era ah, parte yo... de su cultura. ¿Qué tal, Fabi? Sí. Como que se llegó, pero se levantó de la silla. Ah, sí. Bueno, ya volverá. Um, y la cuestión es esta, que cuando... Hay otro ejemplo que da Jack, que dice, si te vives toda tu vida, o si, si te creas en un cubo de mierda aquí, toda tu vida para ti es normal. Sí. Es. Entonces tus valores y todo esto están formados por, por el entorno. Y no se puede pensar fuera de ello. Hasta que no recibes nueva información, no te cambian las ideas. La imaginación, la creatividad, no viene de la nada. Viene porque tienes muchas experiencias. Si te quedaras toda la vida viviendo dentro de una caja y nunca experimentabas nada, no serías ni, ni creativa, ni imaginativa, ni nada. Sabes, Si no tenías ni libros, ni nada para leer, ni televisión para ver, ¿Qué podrías tener ahí? Nada. Entonces, es importante lo que damos de comer al cerebro, que sea sana, que no sea irrelevante o dañino. Ahí está Fabricio. ¡Hola, Fabrico. Hola Fabricio! Hola. Hola, Tomamos mate, Che. Tomamos mate, Che, sí. <ríe> Fabricio, tenemos una amiga nueva que es Carmen, que está en España. Y no sé si conoces ya a Víctor de México. Sí, ya lo hemos visto varias veces. ¿A cuál lo vi? Sí, a Víctor ya lo hemos hablado con Víctor. A Carmen vi que entró al chat. Se te escucha muy flojo. Asegura el micro, sube el volumen, que se te escuche muy flojo. Bienvenida, Carmen. Ah, gracias, Fabricio. Bueno, estamos en la página 77, hablando de los leones y cristianos. Y, la, y bueno, y que era normal para ellos este desdén para la vida, pero es un truco que han usado muchos uh, en contra de sus uh, enemigos. Los israelíes llaman a los uh, palestinos animales, uh, les, les desprecian muchísimo. Los Hutus y los Tutsis llevaban cucarachas y así creas un odio que ya les es más fácil de, de matar. Sí. Les lavan el cerebro tanto en contra del que es diferente o que es de otro tribo que, que están dispuestos a matar y creen que, y creen que están haciendo bien. Bueno, ah, lo mismo que cualquier soldado que va a la guerra. Sí, en los Balcanes, antes de la guerra... Lo que hicieron los serbios fue una campaña de publicidad contra los musulmanes. De manera que crearon un, calvo, un caldo de cultivo de odio y, y, y hubo verdaderas masacres allí. Fue horrible. Y lo que está pasando en Estados Unidos con el, el aumento de, de muestras de racismo. Porque el racismo nunca se ha ido, pero ha estado más ya. tapado... Pero ahora se están envalentonando y estamos viendo un lado muy feo, muy feo, que ha estado oprimido. Sí, yo vi el debate el miércoles por la noche de de Biden y de, y de Trump. ¿Ah? Y es que Trump les animaba. Sí. Claro. Sí, He visto Entonces... el cachito este. Pero ¿qué debacle el, el, el debate? ¿Qué, qué, qué círculo? ¿Qué, qué... Oh, Vamos a seguir con el libro. Víctor, ¿te toca o me toca a mí? Uh, creo que sí me toca. Okay. Bueno, sí, el siguiente párrafo está enlazado con otro ejemplo. De... El 78, el, la parte de Ajá. arriba. Sí, sí, sí. Este es, este es otro ejemplo de cómo no podemos ser, estar altamente condicionados por la cultura en la que vivimos. Dice, de la misma manera, imagine ahora, un piloto de, imagine ahora un piloto de guerra de la modernidad, entrenado para sentir desprecio por otras culturas y sus creencias. El piloto estará ansioso por dispararles, a, a hacer caer 20 aviones enemigos y quemar varios pueblos habitados. Lo más probable es que él sonreirá, cuando recibas sus medallas y adornarás su nave con los símbolos de sus matanzas. El piloto refleja su cultura tanto como la familia romana reflejaba la suya. Lo que llamamos nuestra conciencia y moralidad no son determinados por un ser superior invisible, sino que son, en gran medida, determinados por la geografía, la época y la crianza de cada individuo. Y crianza que nunca deja de cambiar. Eh. ¿Se, ¿Se da cuenta usted de ello o no? ¿Se dé cuenta usted de ello o no? En el sistema monetario actual las personas son constantemente manipuladas a través de los medios de comunicación. Las creencias más apreciadas por la gente son influenciadas por los libros, las películas, la televisión, la religión, los modelos a seguir y por el entorno en que viven y crecen. Hasta sus nociones del bien y el mal junto con sus conceptos morales son parte de su patrimonio cultural y sus experiencias de vida. Este modelo de control método de control, perdón, no requiere del uso de la fuerza física y es tan exitoso que ni siquiera reconocemos o sentimos su manipulación. Los valores dominantes de cualquier sistema social raramente provienen de la gente. Más bien, representan la opinión de grupos de control dominantes tales como la iglesia, la milicia, los bancos, las corporaciones, la élite dominante o cualquier combinación de ellos. Sí. Estas entidades determinan la agenda pública, los tribunales, los impuestos, etcétera, Todos los cuales sirven a sus propios intereses y perpetúan la ilusión de que los valores sociales se determinan desde abajo hacia arriba. Adicionalmente, los gobiernos suprimen o dan explicaciones convincentes a las desviaciones o nuevos enfoques que podrían amenazarlos. Sí, señor. Estamos manipulados a través de los medios de comunicación. Y este este libro fue escrito antes de que eh, Facebook y Instagram y Twitter y todo esto se hicieran fuertes o si existieran siquiera. Y estos, las redes sociales, tienen una influencia bárbaro sobre las los comportamientos de la gente. ¿Habéis podido ver el documental El Dilema Social en Netflix? Muy interesante. Si tienes Netflix, si puedes robarle el paso a un amigo para verlo, el dilema social. Y habla de las redes sociales. Y es muy fuerte, porque pensamos que sabemos, pero está explicado más profundamente el tema. Así que yo lo recomiendo mucho. Sí, estamos manipulados. Y la gente dice, bueno, yo tengo mi opinión sobre eso. No, no tienes tu opinión. Tienes la opinión que te han dado a través de lo que tú has buscado en Internet. Y si tú buscas papeles, documentos científicos, estudios científicos, uh, cosas uh, de, de fuentes serias, lo que vas a... por los algoritmos, los famosos algoritmos, te van a seguir mostrando el mismo tipo de material. Pero si tú buscas David Icke o... ¿cómo se llama este de aquí en España? Rafa Pal o estos personajes conspir conspiratorios, es lo que tus algoritmos te van a poner. Y vas a ver más y más de estas cosas. Entonces te cierres en el bucle de información del mismo tipo y la gente piensa que tienes su propia opinión. No, no tienes un, un, tu propia opinión. Tienes lo que te han dado de comer y lo que has leído y... ¿Sabes? Y es... Da miedo, da miedo porque es una manipulación muy fea. Y todo por dinero. Todo en el fondo por dinero. Sí. Cómo, ¿Cómo manipularon a la gente Casi no te escuchas, Fabricio. Fabricio, no se te Creo escucha bien. Se llama Brexit. Uf. Ah, ¿El ¿Brexit? Ajá, un documental que muestra cómo manipularon a la gente para que votara para salir de la Unión Europea. ¿Y eso está en la... YouTube? No, está en Pelis Plus, que es un canal trucho donde podés verlo. Creo que es de HBO. <ríe> ah, es ah, muy Brasil. interesante. Me interesaría verlo. Yo también. Brexit. en Pelis PelisPlus.com o .co no com. Joder. Sí, yo yo llegué a entrar a Pelis Plus antes de contratar Netflix. Ajá. Tenés mucha más variedad. Lo único que por ahí es medio lento, pero tenés mucha más variedad porque no hay como esa gente se caga en el copyright tenés muchas más opciones. Sí, exactamente, nada más que si sí necesitas un internet rápido y también el audio es de, es de menor volumen. Yo me di de baja en Netflix por el, eh, bueno, por recortes económicos eh, en, en los gastos familiares, digamos, um, pero pude ver el dilema social. Y el otro que está causando furor también de las niñas, que bailan, este que está causando lo, por nada, pero vamos, lo pude ver ¿Cuánto cuesta Netflix en España? Lo tuve lo tuve un mes gratis de prueba y luego creo que eran, creo que eran tres meses a 7,99 euros o algo así, 8 euros pero luego subió a casi 12, creo que está ahora pero para pero ese gasto lo divides entre cuatro, entre varias personas, ¿no? Puedes. Sí, si, si consigues sí lo que pasa es que nadie más lo usaba mucho. Yeah. Y toda esa gente no paga impuestos, ¿verdad? En en los lugares donde opera. Depende del país. Aquí bueno, en México todo, acaban yo, de sí. de, de, poner, de ponerlos a pagar impuestos, pero los, pero como son muy inteligentes, eh, subir, lo que hicieron fue subir el precio de Netflix y, rap, y rápidamente transfieren el, el impuesto a, a los mismos usuarios. Y sí, es lo que pasaría, sí. <risa> sí. Acaban ah, de no, no. Se lo hace como ah, esto es. Que no. Esto es come a bunch, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Benedict or Cumberbatch? Sí, yes, you're oh, right. right. okay all right. Good, es un buen actor. Hace de Dominic, eh, un tal Dominic que, que estuvo en, la, en el centro de, de, de, la, de la observación pública porque violó la cuarentena hace muy, poco, hace muy poquito. Es asesor de Boris Johnson este. Y aparece ah, Boris sí. también. No es yeah, Boris, Boris, aparece el, el personaje de Boris. <laughs> Personaje, ya, payaso. Venga, leemos un poquito más del libro. Uh, retomo yo. En una economía basada en recursos, el acuerdo científico de que el comportamiento humano está sujeto a las mismas leyes naturales que gobier gobiernan otros procesos, permitirá la evolución del sistema educacional. Este sistema enseñará procesos y habilidades analíticas en vez de, en vez de memorización de hechos. El diálogo reemplazará la lectura. Entender la semántica es una habilidad que puede mejorar enormemente la comunicación humana y asistir inteligentemente a los estudiantes en el acceso a la información. No es que las personas repentinamente serán mejores o más éticos, sino que simplemente las condiciones responsables del comportamiento hostil y egocéntrico ya no existirán. Si queremos que los niños alcancen una relación constructiva los unos con los otros y se convierten en miembros constructivos de la sociedad, una forma de lograrlo sería diseñando un entorno que produzca justamente este comportamiento deseado. Por ejemplo, si los niños están interesados en armar un pequeño motor de auto, el diseño debería requerir de cuatro niños para levantar el auto y de otros dos para ensamblar las ruedas. El resto del auto se armaría de manera similar, necesitando así la ayuda y cooperación de todos una forma inteligente de educación ayudaría a los estudiantes a entender las ventajas de la cooperación a ver, el ejercicio físico cuánto más hay ah termino hay dos párrafos el ejercicio físico no ser, sería obligatorio ni, mono, ni monótono tampoco involucraría competencia de advers, adversarios sería incorporado a la experiencia misma del aprendizaje por ejemplo el taller de arte que los niños disfrutarían sería, llevaría a cabo en la cima de una colina, la que a su vez se ubica de, en medio de un pequeño lago. Para llegar hasta ahí, los niños tendrían que remar juntos un bote y luego subir a la cima. Esto no solo proporcionaría ejercicio y destreza física, sino que, que además daría un sentido de realización, lo que ayudaría a su salud mental y aumentaría el incentivo. Uno de los mayores factores limitantes en los sistemas humanos es la incapacidad de comprender la importancia de las fuerzas subyacentes y la magnitud en que el entorno moldea nuestro pensamiento, valores y comportamiento. Cuando hablamos de entorno nos referimos a todas las variables que interactúan y influencian nuestra forma de pensar. Y hay gente que todavía no lo pilla en esto del todo. Es una buena ¿Qué? definición. ¿Eh? Que es una buena definición. Como ¿Eh? entorno nos referimos a todas las variables que interactúan e influencian nuestra forma de pensar. Sí. Y el primer entorno de todo es el útero. Y desde ahí ya estamos siendo influenciados. Desde, desde, desde antes de nacer. Y por eso tienen... Hay, hay cintas que pueden poner las mujeres embarazadas con música y toca música clásica para el bebé cuando, antes de nacer y cosas de estas. Para que sea tranquilo y no sé qué. Sapolsky sí. habla de que en, en, eh, um, en la Segunda Guerra Mundial, no sé a qué... Creo que fueron eh, los vecinos de los alemanes que eh, los, los nazis eh, hicieron pasar hambre los chicos que nacieron después fueron muy eficientes a la hora de aprovechar el alimento disponible. Creo que en Seijes, él lo dice o lo menciona, no sé si lo recuerda. No, esto es hablando del invierno del hambre holandesa, o algo así se gustaría. en Holanda. The Dutch winter hunger. Que las mujeres pasaron tanta hambre, las embarazadas pasaron tanta hambre, que los niños como que no es heredar, pero como si fuera una especie de, de herencia el guardar las grasas en el cuerpo para no quedarse sin, sin las grasas, ¿no? O sea que en este... En que este... La... ¿Eh? ¿Qué polaca no es la gente polaca fue eh, llevada al extremo de enfermo no en Holanda. En Polonia fue. Cuando los nazis entraron en Polonia, Ajá. ¿qué pasó? Pasaron a, a muchas mujeres embarazadas. Y los, y los niños que nacieron después, eh, era lo que vos decís, eh, aprovechaban bien o almacenaban bien las grasas. Y él decía, ahí tienes el, el, el entorno entrando en, desde el útero, donde vos decías. Sí. sí. Exacto. Bueno, es que ahora están descubriendo también una parte de nuestros genes, que es la epigenética, que parece que es que nuestro, eh, nuestro ADN se puede modificar con la experiencia de nuestros ancestros. Eh, esto, con esto trabajan también oh, mucha gente, como son los costeladores familiares y todo esto. Piensan que eh, no solo... Eh, si acumular grasa, también las malas experiencias las digamos que las experimentamos o las sentimos como nuestras, aunque hayan sido de nuestros ancestros. Bueno, pero esto con la epigenética hay una cosa, que sí que los genes, en según qué cosas pueden influir, pero el entorno puede influir sobre ello también. Sí. Entonces, solo porque Um, la madre tuvo un trauma cuando estaba embarazada o algo así. Uh, sí el, o, vamos a ver, solo porque... Uh, vamos a decir, por ejemplo, esto que hablan de un gen de, de la violencia. Si algo en el entorno no empuja, no, no dispara aquel gen, no es necesariamente que la persona está dispuesto. Puede ser, a ver, ahí está, predispuesto, pero no predetermi predeterminado. Um, si, si lo que empuja el gen a, a ponerse en marcha no se dispara, digamos, pues entonces no, no se muestra este rasgo de la personalidad. No sé si... Lo he explicado bien o no. Creo que he hecho un poco un, un desastre. No, a ver sí explicarlo. Lo he ¿Sí? no, lo has dicho muy bien. Se está predispuesto a sufrir eso, pero no es obligatorio que se tenga que sufrir. No está predeterminado. Exacto. Sí. Exacto. Sí. La predisposición <risa> no es lo mismo que la predeterminación, digamos. Lo único que si tus genes, eh, si tu ADN influye en tus genes a nivel físico, como es esto de acumular la grasa, pues claro, entonces sí que lo vas a, a sufrir o en ese momento era una ventaja, porque no olvidemos que cuando la, la raza lo que quiere es sobre, sobrevivir, Estamos genéticamente, estamos creados para sobrevivir. Entonces, en ese momento lo que se crea es una, una eficiencia para los siguientes humanos. Uh -huh. Pero si, la, si el gen no sirve y finalmente se puede uh, desaparecer, por eso la evolución, ¿no? Porque las cosas que funcionan se siguen claro. reproduciendo y lo que no se sirve... Se, se elimina y se deja de reproducir, digamos. sí Pero aún así, la, la influencia del entorno es innegable. Cuando te pones a pensar cómo te comportabas en la escuela, por ejemplo, a cómo te comportas ahora con un grupo de gente, eh, te pones a pensar en cómo eres en diferentes situaciones y entornos. Ahí es donde mismo ves con tu propio comportamiento cómo nos afecta el, el entorno si somos honestos con nosotros mismos. ¿no? Sí. Hay un médico que sacó varias, eh, no me acuerdo si eran resonancias magnéticas, para determinar eh, la violencia eh, en las personas, y uno de, eh, eh, de esos estudios era del mismo, y él no se había dado cuenta de que era el mismo, y era altamente proclive a ser una persona violenta, y en la BBC, lo estoy buscando ahora porque esto fue muy interesante. No uh -huh. sé si, si lo han visto ustedes. No, no me suena. A ver pues, si puedo encontrarlo, lo voy a poner en el chat. Ok. Yo recuerdo haber escuchado algo al respecto y ir en la misma línea de que eh, según esos estudios, eh, si encontrando analogías con personas que en otros en otras latitudes, eh, hubieran desarrollado comportamientos violentos, eh, en, eh, siendo estas otras personas no teniendo incentivos para, para, para, aunque tengan analogías con otras personas que hayan desarrollado comportamientos violentos, mientras no haya un entorno que fomente eh, o que desarrolle X comportamientos, nunca va a suceder algo así, nunca va a suceder ningún comportamiento violento. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el entorno lo es todo y nunca deja de serlo. Nunca dejamos de, de ser influenciados por el entorno desde el día de nuestro nacimiento hasta nuestro último día de vida. Podemos siempre estar cambiando de forma permanente. Hoy podemos ser unas personas, con, considerarnos muy solidarios y, y, y humanos y mañana si hay escasez, siempre podemos brincar hacia el otro lado y va a ser una consecuencia del entorno subo ¿estás mutada? Sí. Su, ¿Tú? no se te escucha. ¿Estás mutada? Me habían habían mutado Sí. Digo, Jack da también un ejemplo de las famili hasta familias que habían sido pudientes en, en Alemania durante la guerra, eh, se peleaban por los desechos de la comida. O sea, eh, de la desesperación les importaba poco vulgar en la basura, encontrar agua para comer. Cuando antes no habían pensado, era impensable que, que hiciesen esto, pero tenían el hambre y les forzó a hacerlo. Y se robaban entre ellos. ...padres ah, robándole a hijos ah, e hijos robándole a padres. Yeah. Y se salen los mercados negros... De, ...de cosas que la gente escaparan... ...y luego venden a precios exorbitantes... ...porque está la escasez. Bueno, ¿Te hemos terminado, terminado el capítulo... Perdón. Ah, bueno, perdón. ¿Diso? Digo que hemos terminado el capítulo 10... ...no ha sido tan largo como los anteriores que hemos pasado... ...así que la semana que viene... Pasaremos al 11. ¿Qué estilos de vida qué harán las personas? Que esto es una pregunta que tiene mucha gente. Pero si no estamos trabajando, ¿qué vamos a hacer? Pues la semana que viene vamos a, a hablar de ello. Con el capítulo 11. <risa> Será como en la película Me van a de... disculpar? Perdona. Me, me van a disculpar, pero me tengo que marchar ahora. Tranquila. Te Muchas gracias. Vale, buen provecho y gracias por estar gracias. con nosotros. Adiós a tu novio. Sí, Adiós, Juan, Juanan. Sí. Chao. Adiós. Adiós. Quiero... Adiós. Chao. Eh, ya son dos, a favor. <risa> bueno, voy a terminar de grabar, entonces nos vemos la semana que viene. Nos vemos. ¿Okay? Chao,